Panorama presenta la entrevista Continuamos con más información en Panorama, nos da mucho gusto esta mañana recibir en esta emisión a eh, línea telefónica la doctora María Luisa eh, Zorrilla bascal quien es directora de formación multimodal de EOAM Doctora, bienvenida a Panorama, muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Doctora, para platicarnos y contarnos acerca de eh, pues este sistema de MOOC de búsqueda en internet para universitarios, si nos platica en qué consiste y cuál es la temática de este curso, para qué nos es útil. Sí, muchas gracias. Bueno, estos se llaman MOOC porque son las siglas de lo que es un curso masivo abierto en línea, son son las siglas en inglés. Eh, estos cursos están creados para cualquier persona pero bueno, especialmente pensados para estudiantes, para docentes o para cualquiera que quiera aprender a buscar información académica en línea. Es curioso, pero bueno, todos creemos que sabemos buscar información en Internet porque podemos teclear algo en, en el campo de búsqueda de Google, pero realmente muchas personas que han tomado este curso descubren pues, que hay mejores formas de, de buscar y más efectivas muy interesante doctora sobre todo eh, los riesgos que hoy hay con la, bastante información y lo que diferencia a este a este sistema es eh, una búsqueda académica exacto sí porque de hecho eh, cuando nosotros creamos este curso eh, pues había algunos otros MOOC que eran eh, para el tema de buscar información en internet pero eran como muy generales a nosotros nos interesaba sobre todo enfocarnos a las búsquedas que hacemos de información académica, sobre todo, por ejemplo, a personas que están haciendo una tesis o un ensayo, ese tipo de, de trabajo, pues la idea es que, que puedan encontrar información relevante y sobre todo información confiable, ¿no?, por lo que decías, ¿no? Eh, actualmente, pues sí vivimos en la sociedad la información y muchísima información en Internet, pero eh, también es cierto que mucha de esa información no es confiable y no es apta o no es adecuada para trabajos académicos. Así es, doctora. ¿Qué características tiene este MOOC? ¿Cómo se toma? ¿Qué es lo que los estudiantes, particularmente, deben saber sobre este sistema? Sí, bueno, primero es importante enfatizar que el curso es totalmente en línea. O sea, cualquier persona con un dispositivo electrónico y con conectividad a Internet lo puede tomar desde el lugar en donde se encuentre. Eh, lo estamos ofertando, de hecho, todos nuestros MOOCs hasta el momento lo estamos ofertando en la plataforma México X que es la, la que ofrece la Secretaría de Educación Pública para este tipo de cursos. Tiene una duración de 40 horas en total, pero la persona que lo toma lo puede tomar a, a, a su propio ritmo, puede, puede hacerlo a su paso, porque el curso está disponible en un periodo muy amplio, va a estar abierto desde el 25 de abril hasta el 27 de noviembre. Entonces la gente puede inscribirse, y completarlo en cualquier momento entre estas fechas que, que mencioné. Así es, muy interesante esta participación de esta plataforma. Eh, preguntarle también, doctora, que eh, si se obtiene algún valor curricular a los participantes que, que tomen este curso. Bueno, la, la plataforma México X les emite constancias automáticas a todas las personas que concluyan el curso dentro del plazo establecido como un puntaje superior al 60%. Ahora, si las personas además quieren la carta de acreditación que emite la UAEM, entonces les pedimos un puntaje de 81% o superior. Esa carta nosotros la emitimos de forma gratuita para toda la comunidad UAEM y tiene una pequeña cuota de recuperación para, para personas externas a la UAEM, pero solo la emitimos a quien la solicita eh, y, y como ya decía yo, si tienen 81% o más. Ahora, eh, para los estudiantes de la UAM, tomar nuestros MOOCs de cultura digital tiene puede tener valor en créditos culturales o académicos, según su plan de estudios. Y este plan, eh, estos MOOCs forman parte de nuestro programa de cultura digital, que bueno, a su vez forma parte pues de la oferta de formación integral que tiene la universidad. Así es, muy muy importante. Ya hemos eh, visto cómo se ha desarrollado y se ha impulsado mucho esta parte de la cultura digital en nuestra universidad. Preguntarle eh, pues el balance de los últimos años de la implementación de este MOOC. Eh, ¿Quiénes lo han tomado? Eh, ¿Cuántos han participado? Sí, pues este es el MOOC más exitoso que hemos producido en EOAM. De hecho, pues lo, lo emitimos por primera vez. ...en el 2016 y desde entonces cada año lo hemos estado ofertando. Esta es su séptima edición y en las seis ediciones anteriores, todas en México X, hemos eh, contado ya con casi 75 mil personas que se han inscrito. Entonces, bueno, pues esto lo, lo convierte en nuestro MOOC más taquillero. Eh, y bueno, pues hemos tenido muy buenos resultados, muy buenos comentarios... Mucha gente que lo ha tomado ha estado muy satisfecha. Además, otra cosa interesante es que este MOOC, aunque originalmente surgió de un seminario que yo daba en posgrado, realmente pues lo han tomado gente desde nivel preparatoria, padres y madres de familia, docentes, personas que están cursando licenciatura o posgrado, o sea, un abanico muy amplio. Y la gente eh, pues, en nuestra encuesta de salida, por lo general hace comentarios de, muy satisfactorios, y bueno, pues siempre, cada año lo revisamos y lo actualizamos para que se mantenga vigente. Así es, doctora. Y es que tiene muchos beneficios, es un facilitador de búsqueda, digamos, para libros, artículos, es, está muy completo, digamos. Así es, sí, exacto, porque vemos búsqueda, de, de, efectivamente, como dices, de diferentes tipos de información, ¿no? Como comentas, libros, artículos académicos, también vemos búsqueda de material multimedia. Pero además también un poco vemos qué hacer con todo eso que encontramos, cómo gestionarlo. Entonces también vemos estilos de citación y referenciación, e incluso vemos cuestiones eh, importantes para evitar el plagio. Entonces realmente se cubre un espectro bastante amplio de lo que es búsqueda y gestión de información académica. Muy bien, doctora. ¿Cómo eh, pueden tomarlo quienes estén interesados? Eh, ¿Dónde eh, hay que inscribirse? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, bueno, es muy sencillo. Eh, solo hay que ir a la plataforma de México X, o sea, su dirección es mexicox.gov.mx. Si la persona ya cuenta con un perfil porque ha tomado algún curso previamente, pues solo necesita hacer login y buscar en el menú principal de cursos y hacer clic en el curso, en este caso, búsqueda en Internet para Universitarios, y hay un botón que dice inscríbete ahora, ahí es donde hace clic. Si la persona nunca ha tomado un curso en México X, pues hay que registrarse. Hasta en la parte superior, al lado derecho, está el, el vínculo para registrarse. La plataforma les pide algunos datos muy sencillos. Eh, y bueno, ya una vez que se registran y ingresan al sistema, pues también elegir inscribirse al curso. Como ya mencioné, es totalmente gratuito y totalmente en línea. Y bueno, si la gente tuviera alguna duda o requiere más informes, pues les pedimos que nos escriban, tenemos un correo que, que usamos para atender estos cursos de México X, es arroba MX. Así es, muy bien, pues ahí está, hay, hay que aprovechar esta eh, oportunidad y esta facilitación de toda esta información, el uso de internet como fuente de información para trabajos académicos. ¿Algo más que quiera agregar, doctora? Pues no, nada más invitar a toda la, la audiencia de Radio Guaym que esté interesa en el tema o que conozca a alguien que pueda estar interesado en el tema, pues que lo recomiende y que pues que aprovechen esta oportunidad de enriquecer su cultura digital porque ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta pues que, que importantes y qué valiosas son todas estas herramientas siempre y cuando las, las sepamos usar adecuadamente. Así es, hay que darse esta oportunidad, nos va a servir mucho y para todos los niveles educativos, principalmente el nivel superior, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Ok, doctora, pues muchas gracias. Gracias a la doctora María Luisa Zorrilla-Bascal, quien es eh, directora de Formación Multimodal EOAM, por compartirnos este curso y esta interesante información. Gracias, doctora, buenos días. Gracias, buen día, hasta luego.